Los sonidos del español. Ñ. Ñ. Con Ñ se escribe moño. Moño. Con Ñ se escribe leña. Leña. Con Ñ se escribe uñas. Uñas. Con Ñ se escribe puño, puño. Con Ñ se escribe araña, araña. Con Ñ se escribe niño, niño. Con Ñ se escribe niña, niña. Ñ, Ñ nya ñe ñe ñi ño ño ñu ñu Leña, enseñe, enseñe. Niñito, niñito, moño, moño, news, news. ⁇,⁇ arañas, arañas. Piña, piña. En la mañana, en la mañana. Moños, moños. Piraña, piraña. Muñeca, muñeca. Un año, un año. Niño, niño. Niña, niña, niños, niños, tres años, tres años. Cigüeña, cigüeña, albañil, albañil, baño baño, pañal, pañal, riña, riña, cabaña, cabaña, ñandú, ñandú, pestañas, pestañas, puñales, puñales, montaña, Montaña. Puño. Puño. Caña de pescar. Caña de pescar. Niña. Niña. Mañana. Mañana. Ñandú ñandú. Piña. Piña. Piñata. Piñata. Muñeca. Muñeca. Añejo. Añejo. Cañería, cañería. Añejarse, añejarse. Uñero, uñero. Teñir, teñir. Añil, añil. Tañido, tañido. Cañiza, cañiza. Atañía, atañía. Niño. Niño. Paño. Paño. Año. Año. Caño. Caño. Estaño. Estaño. Arañuela, arañuela Buñuelo, buñuelo Pañuelo, pañuelo Cañuela, cañuela Apañusco Apañusco. Caña. Caña. Maraña. Maraña. Araña. Araña. Araña ñandú, piraña, piraña, niñero, niñero, amañe, amañe, bañen, bañen. Apañe, apañe Arañe, arañe Dañino, dañino Añiles, añiles Gañido, gañido dañino, dañino, albañil, albañil, sueño, sueño, seño, seño, retoño, Retoño Moño Moño Daño Daño Ñuco Ñuco Añuela Añuela Señuelo, señuelo. Rebañuelo, rebañuelo. Apeñuscar, apeñuscar. Eñe, eñe.